Encontrar un vestido. Hola, soy Sam y Tami. El día de hoy vamos a reaccionar al primer capítulo de Oye Arnold. Yeah. Una de nuestras series favoritas de hace años, ¿verdad? Que la veíamos en Nickelodeon. Uf, era bueno, pero tenía un, un toque medio gótico, no gótico, pero como sombrío en algunos Ajá. capítulos. Sí, muy poco sombrío, pero al mismo tiempo... Sí, era muy poco, era suficiente como para que unas niñas como nosotros sí si nos diera un poquito de miedo, pero tampoco para que tampoco como coraje. Exacto, coraje era un poco demasiado. Coraje todavía me da miedo, o sea. Sí, Ajá. todavía me da. miedo. Pero este, o ya no era la perfecta combinación de todo lo que nos gustaba. Este, vamos a empezarlo. No perdamos más tiempo. 90 <risa> Es como un gato, <risa> Harold Todos con el ritmo No tenía música ¿Sí? ¿Eso? No, digo, no tenía, perdón, voz Sí, sí, era nada más la pura musiquita Mira, siempre me fijé que ahí eran cuatro Pero cuando se ve la vista aérea son seis Son seis Se agregan dos más le cortaron ahí unos sujetos Perdón. Las frutas en el centro Le pegué al micrófono <risa> Las frutas en el centro Este era el primer capítulo, ¿verdad? Ok, o sea, la primera aparición de Arnold Era sin su sombrerito Y en traje corte, de baño corte. ¿Eh? Oye, Arnold. Baja del escenario. Es que se está imaginando ¿Eh? Las ¿Eh? Dios santo, la cara de Arnold exageradamente larga pues es que era cabeza no, de balón pero no recordaba que estuviera tan larga Es que el balón, estaba, el balón no está así Sí, no está balón está como así, sí, está así pero... no hablemos de esto ni de esto hablemos de esto pero sabes que se me hace que al principio de la, de la serie lo, lo hacían más, más estirado ¿verdad? yo no lo, lo van acotando ¿sabes por qué? porque también vos, Esponja al principio tenía un estilo de dibujo y luego sí, como que cambia un sí, poquito ligeramente pero no te das cuenta porque lo cambié un poquito yo que lo perfeccionaron están muy extraños. La vieja con los chongos así. <risa> Como antenas así. Tiene mucha risa de eso. No sé por qué. Porque tenemos un sentido del humor tan. Perdonen nuestro sentido del humor. Es lo que... <risa> ¿Qué? Disculpenos. Probablemente nos reamos mucho en este capítulo, pero es que. <risa> ¿Qué tiene la guepia? <risa> Qué cara de... Muy okay, bien. Cuello. Ay, no puedo. No puedo. ¿Y tu motivación? Pero ¿sabes qué me da más risa? Que aunque es toda toscota, trae su moñito y, y, su, y, su, y su vestido. Ya lo decía, son una porquería. Está bien, pongan atención. Es que su obra... La sí, fuerza quiere que salga suya. bien Qué raro La fresa y la banana frutas. saben muy bien juntos Sí. Yo, honestamente, yo prefería hacer la fresa Yo también <ríe> La banana está muy ridícula Está muy ridícula y ocupa mucho espacio. Demasiado. Y la cabeza la tienes libre si eres la presa. Pero si eres la banana, no. Pero ahí no era la voz Nada. de Enzo Fortuny. A no ser que... Sí, cierto. Era a no ser y porque... la no ser que. Y también la que reconozco. Bajamos en esta parada, sí, es cierto, era otra en la en la Es que la, la, la más emblemática fue la de Enzo Pero esta también si la recuerdo casa, la Bien normal, sí, bastante no, no podemos hacer eso Arruinaríamos la obra Si la quieren saltar, trae aquí el... Ahorita lo investigamos ¿Te gustó que Helga se burlara de ti en el ensayo? Oh, Gerald, hay que bajarnos Hay que hacer la obra no quieren bajarse Dios ¿no? Santos y bueno una parada más no importa pues sí pero si si se bajan una parada después tienen que regresarse caminando y es peor la humillación sí exacto los en... van a ver en la calle exacto. ¡Vivi! ¡Ah, no! ¿No escuchaste algo? No. Oye, ¿hasta dónde llega el autobús? ¿Y eso qué importa ahora? Cuando llegue a su base, lo tomamos de regreso. El viaje es el destino, viejo. ¿Qué quieres decir? No estoy seguro. Voy en una película. Oh, oh, oh. El viaje es el destino. O sea que disfrutes el viaje. El viaje es lo importante, vaya. Sí, exacto. No, pero él no sabe ni qué quiere decir oh, Obvio, chico, está bien bruto Ya llegamos a la base Seguirá siendo fresa Arnold, esto es grave Estamos en el centro Yo soy fresa Fresa en doble sentido, no ¿de qué? Dinero. De fresa Vamos a ponerla aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué será? Ya saben lo que es, recójanlo Cielos, los del <ríe> centro son muy generosos <ríe> ¿Cómo por qué? Dos minutos de retraso. Ay, justo de fresa y qué banana iban los lindo. güeyes. No tiene ningún sentido eso. Son los ladrones, ¿no? O sí, sea, iban con el ladrón plano. ¿no? Sí, decía algo de cabra, ¿no? Decía. Sí. Soy jamón, lo creerás. Y si eres vegetariano. Conmigo no contarás. Alárguense, Sus voces ¡Alárguense! Me alárguense, alárguense, alárguense. No puedo creer que eso me pase ¿Saben cuántas horas me preparé para el papel? En dos semanas solo tomé lácteos Cuando vea ese Arnold Lo... Lo... Lo consolaré al pobrecito Oh, mi pobrecito novio Y te odio Y te ay, Está loca la vieja Sí, loquísima Clásico <risa> <risa> O sea, desde el primer capítulo sale eso Sí, verdad, siempre sí, uh -huh. lo estuvo golpeando en toda la serie ¿Cómo era esa banana? ¿Tú sabes? Pequeña, amarilla, con zapatos de banana, como esos <risa> ¡Nee! <Nah. risa> pero de todos modos, ese dinero era robado Así que. Sí, era robado, pero pues sí. No era de ellos tampoco. O sea, era de Sí, esto ya se lo estaban gastando. Sí. lo no, cual. Pues no está bien. John psíquico. ¿Quién entra en el aposento del gran Zamboni? Ay, qué miedo. Espera, espera. Ustedes son Arnold y Gerald. Es brujo. Ah, Sambo y Jones es un genio, lo sabe todo. Tiene los ojos de serpiente. Ustedes han venido ahora con un problema. Sí, llegamos al centro y primero todo iba bien, pero ahora todo anda muy mal. Sí, hay un torbellino en su campo cármico de energía. Oh no. Oh, Te digo, está muy mal de la cabeza esa niña. La, la ofendieron. No, no se me ocurre nadie. ¿Quién día estás bromeando? Piensa en Helga, en su obra y los chicos de la escuela que defraudamos. Que con eso? Vamos, hay que arreglar el campo cármico de energía. ¡Fracasé! ¡Mi futuro como dramaturga ha terminado! Oye, había un tenedor ahí, ese yo no sí, lo había visto ¿no? visto. no, sí había dicho al principio que. <risa> Phoebe. Phoebe es como. <risa> que veas que soy. Que soy empática. También voy a llorar contigo, pero no dice nada nomás. Qué es eso? Sus culos, Oh my god. Y de banana. Sí, o sea, la tipa está pero en love. Ese fue el capítulo número uno. La, bicicleta de La otra también empezó con él soñando Arnold, algo. Oye, Arnold, sí, ¿verdad? Oye, Arnold, ver mi colección de Qué raro cabello. Los A este le puse el güero. Ay, aquí también parece Texas. Es Tienen 12, ¿no? Y Ajá, un poco. Bicicleta. Sólo menos. Ay, no sé. Toda mi vida he querido una bici como esta. Mírenla, mírenla bien. Es rojo Y es <ríe> presumido, la ¿no? Pintura. Con velocidades para no esforzarme tanto cuando subo colinas. No Mírenlas a todos. sobre vidrios. Es lo que más he querido en toda mi vida. ¡Más ah. que riqueza increíble! ¡Más que paz mundial! Antes cuando no deseábamos solo electrónicos. Qué, Qué refrescante ver algo así. Mm. Qué refrescante ver niños en bicicleta Es que salías con tus amigos a andar en la bicicleta Sí. Y por fin la tengo. Solo le falta una cosa para que sea perfecta ¿Ah? sí, sí. Una postal digo, Una heart como de A lo mejor de, un béisbol, ¿no? de béisbol Ya ves que en esa época el, Y ahí les gustaba mucho el béisbol sí. Voy en un segundo Ah. Ah. No No No me acordaba Mi bici Lo siento mucho, Yujin No sé qué decir Mi bici Creo que pasó a mejor vida Pensé que le iba a golpear. Yo también, pero creo que es. No, no, no, no por favor, mi bici, mi bici, ay, mi bici, ay, por favor, no, no. Oh, oh, ay, se va a sentir muy mal por esto. Por esto. Mira, no fue tu culpa. Estas cosas siempre no, le pasan a los bici. tontos. Y entre todos los chicos de la escuela, Yujin es el más tonto. Y Yujin no, una... una... tenía muy mala suerte, te acuerdas. Que feito, ya eran, ¿no? Con sus comentarios. El cuero, el cuero, bien aplastado ya. Oh. Rayos, será que él ganó, sí. Como un científico loco, no, sí, no la va arreglada. va arreglada. Pero era necesario partirla. No creo. Ay, como si un niño supiera soldar. Cielos, Arnold, quedó preciosa. Gracias, quedó bien, ¿verdad? Bien. Está mejor que nunca, Arnold. ¿Qué? ¿La dejó? Pero. Pero espérate, a lo mejor no funciona. Cielos, Arnold. Qué buen amigo. Qué lindo. ¿Qué crees ahí? El cable del freno. El cable del freno. Se la va a volver a desmadrar. Sí, pues es que no. Hola, Jugin. Ah, hola, Arnold. Gracias por venir. Mira Yujin, lo siento mucho. ¿Qué dices, Arnold? No hiciste nada. Es algo que pasó, es todo. Bueno, te traje golosinas no para consolar Pobrecito. Es ah, qué bueno eres, Arnold. Es muy noble. No era necesario. Te bajaré. Parece que Arnold de veras es como oh, ah, Su mala suerte, ¿verdad? No, por favor, no hagas nada. Oye, Yujin, tengo que recompensar <risa> todo. Oye, sí, <risa> Y a huevo siente que tiene que recompensarlo. Doctor Ah, Aquí es. 336 amigdalitis. Vamos por él. Es tonto. Pobre, de verdad. Mira, desde chiquitos. Ven rápido. Desde el jardín de niños estaban juntos. ¡Qué tierno! ¡Ay! Siempre hacías eso Le ponías pegamento a la hoja y luego Como En parte te fijas que Arnold Siempre tiene la con... ¡Sí! Cada tonto tiene su premio Y voy a darle el suyo A ese tonto ¿Qué te pasó? No lo sé Hubo no sé qué error me sacaron las amígdalas por error. ¡Qué horrible! No tanto, no hacen tanta falta. Pero también me sacaron el vaso. Oye, Yujin, quiero decirte que lamento lo que pasó. Eso está para. el cangrejo, la cola, Para demandar al hospital. No ¿Eh? sé es... cómo te voy a pagar. Voy a llevarte a todas partes Donde nada malo te pueda pasar Todo un día contigo y conmigo Divirtiéndonos sin descansar Haciendo lo que queramos Chispas Arnold, suena genial Bien, vendré por ti Chispas, para chispas. Y no olvides Eugene, ¿cómo todavía. Cómoda? ¿Cómo quiere todavía algo con él? Arnold, siempre le gusta dar y dar Le va a pasar una cosa en cada Parada, ¿no? En cada... Es que tiene mala suerte. Le va a dar. Le van a aventar la pelota en la cara, boludo. ¿vale? Sí, le va a dar en el diente ahí. Ay. Ah. Ah. Se sí, le atoró. maniobra de, como que ya le, le pasa va a traer un parche vamos a ver fue el ojo morado si <risa> <risa> sí, trae un parche, ¿no? ay no ay no, es un desastre oye, eso parecía Nueva York el parque si ¿Sí? todo ha parecido en Nueva York, ¿verdad? hasta ahorita Creo que no pero dijimos que San Francisco en entonces oh. solo no sabe ¿Qué es eso? ¿Se trae no, no, un cazón chino? Sí. No, Yugi, no entiendo qué trae bajo en la cola. Solo quería recompensarte por los problemas que te causé. Pero todo salió mal. Creo que no fue un buen día del todo. ¿Estás bromeando, Arnold? Me comí una salchicha en el parque. Casi atrapé un cuadrangular que conectó a Stoch Vi la puesta del sol en el río. Y hasta mm. pude nadar en sus aguas. Por accidente, claro. Me divertí mucho Sabes Nunca nadie había hecho esto por mí La música. No sé cómo podré darte las gracias Ha sido uno de los días más bonitos Aww. de mi vida ¡ay! Aww. Hasta luego, Arnold Disculpe, señor chofer ¿Quiere abrirme? <risa> Ay, la fotito. mejor. <risa> bueno, tenía un bonito mensaje Es como jazz, ¿no? Sí Ah, espérate, ¿de dónde es ese tipo de música? También tiene que ver Sí, ¿verdad? A ver No, pues quién sabe Yo pero... siento que sí es San Francisco Pero quién sabe Sí, vamos a, a buscarlo Hey Arnold. Oye, ar, A ver. La vida de un niño de nueve años. Nueve años. Pues están en primaria. Sí, están en primaria. Bueno, tenía sentido con eso de las costras y eso. Uh, en los suburbios de un pueblo, del pueblo en el que vive, junto a sus amigos. ¿Pueblo? Pero. Ah, ¿esa me... Es una ciudad ficticia. Me imagino que ha de agarrar cosas de York, Nueva York. Pero que mezcla elementos de Nueva York, Seattle y hasta de Londres. Ah, mira, sí. O sea, Seattle está en Washington. Sí, sí O sea, sí está ubicada en el estado de Washington, ahí. Pero mezcla elementos de, de New York y, y. Londres? No lo siento, más bien hubiera pensado que fuera San Francisco. Sí, pero yo tengo, bueno, pero esto, A lo mejor después salen cosas de Londres. Uh -huh. Como al, ah, la cabina telefónica esa roja. Ok. Sí, sí, sí. A lo mejor después se sí, claro. cierto. Ya teníamos muchas ganas de ser Arnold. Sí. Y bueno. Muchas gracias por ver gracias. el video. Bye. Nos vemos en la próxima. Peace.